El pasado sábado 10 de septiembre en la plaza principal de Actopan se llevó a cabo con gran éxito el primer concurso del chimbo con la participación de los mejores expositores actopenses de este platillo, mismo que orgullosamente le dio la denominación de Pueblo con Sabor a este municipio. Además del decreto que hace ya oficial el 10 de septiembre, el día del chimbo como que lo vamos a celebrar a través de un concurso de todos los productores de Actopan que se dedican al chimbo también se decretó por unanimidad en el ayuntamiento que el 10 de septiembre además, o por, más bien por ser el día del Santo Patrono de Actopan, que es San Nicolás de Tolentino, vamos a instalar de manera permanente cada año el Festival Internacional Agustino Mañucci, que será tres componentes digamos de esta festividad que tenemos los actopenses desde hace muchos años. Eh, tendremos el Festival Cultural el componente del símbolo y el componente religioso de todas las fiestas patronales que se han celebrado desde hace tiempo aquí en Acturban. Afortunadamente que estamos ya prácticamente con la pandemia muy, muy abajo, nos ha permitido tener una, un sinnúmero de actividades muy relevantes. Nosotros teníamos una cartelera propuesta con artistas locales que tratamos de sostener, sin embargo, eh, fue una sorpresa muy positiva el que diferentes países al enterarse, incluso artistas, al enterarse de este festival, empezaron a comunicarse al ayuntamiento para pedir su incorporación. Entonces ha sido algo muy grato, nos pidieron de las diferentes embajadas que eh, vinieran a acompañarnos alguno u otro de los eventos. Tenemos, por ejemplo, la participación en un momento más de eh, ópera de Guatemala y de ópera de El Salvador. Tenemos la participación de Colombia también en un ballet, tenemos la parte de cuentacuentos, tenemos la participación de Cuba, tenemos la participación de Venezuela, que vino eh, el ministro eh, de Cultura, tenemos la participación de representantes de la Embajada de Nepal, de la Embajada de Hungría, de eh, Canadá y de España. Todo esto pues ha enriquecido la cultura actopense, que es parte de, del objetivo. Que nosotros como actopan podamos también, por un lado, abrir nuestra cultura, expresar lo que traemos, el talento que hay en nuestro pueblo, pero a la vez retroalimentarnos con las culturas de diferentes lugares, tanto del país como a nivel internacional. En un ambiente de fiesta y con un espectacular sabor y aroma de este exquisito platillo, presentado por parte de los 10 participantes a destacados jueces del jurado calificador, se llevó a cabo el corte del listón inaugural y el recorrido por las mesas de los participantes para revelar a los tres primeros lugares. Sí, así es. Nosotros aquí, en, como parte del Valle del Mezquital, contamos con una gastronomía muy diversa, que tiene que ver con insectos, que tiene que ver con diferentes eh, platillos que se han posicionado en la región, pero particularmente el chimbo, que es el que comentábamos hace un momento, es un platillo que incluso nos dio la denominación de origen de pueblo con sabor. Este chimbo ha sido eh, específico de Actopan, de nuestros productores actopenses Estamos muy orgullosos de que además es un platillo que, gusta a todos los que lo prueban hoy tuvimos la muestra de los que han venido a comer de otros países y salen encantados con este platillo entonces para nosotros es muy importante preservar también nuestras tradiciones porque esto genera identidad en el pueblo la identidad pues es eh, asunto que no se cambia por nada, que tenemos que fortalecer para que nuestro pueblo siga siendo grande. Que lo que nosotros originalmente estábamos eh, acostumbrados a vivir, que era la única feria de Actopan el 8 de julio, el presupuesto programado para ese solo evento en esta administración lo, des, lo desglosamos lo, lo hemos partido en el evento de la Feria de Actopan, en el evento ahora del Festival Internacional Agustino y también para diferentes eventos como el Día de Muertos, el eh, Concurso Nacional de Guapangos y actividades que tendremos en diciembre. De tal suerte que sean varios eventos en el año que permitan actividades como la que tenemos el día de hoy y que esto a la vez se traduzca en una derrama económica para las familias actopensas. Entonces, el gasto que tenemos, estamos calculándole no pasarnos de los 2.500.000 en todos los tres días. Antes teníamos 10 millones para la feria del 8 de julio. Lo que hemos hecho es partirla, entonces nos gastamos 3 millones y medio aproximadamente en la feria del 8 de julio, ahorita nos estamos gastando, espero que no nos pasemos de eso, 2 millones 500 y el resto lo vamos a seguir dividiendo en los eventos que continúan. Y esto nos, nos permite, por un lado, que la población también se sume, que sea un asunto de corresponsabilidad y de coparticipación y que el municipio, en lugar de que se vea como un gasto, se vea como una inversión. Porque este dinero va a generar una derrama económica muy importante. El día de hoy hay hoteles llenos, hay restaurantes llenos, eh, todos los tianguistas del primer cuadro están saturados. Creemos que va a ser, ya después de mañana, domingo, haremos este cálculo de cuál fue el dinero que nos, eh, llegó aquí a, a las manos del pueblo de Actopan. El primer lugar... Fue para Luis Hernández Acosta, Shimbó Los Panchitos. El segundo lugar se lo llevó José Carlos Cortés Lugo, Shimbó el Moreno. Y el tercer lugar lo obtuvo Sharon Jacqueline Cortés Mejía, Shimbó el Tradicional. Tatiana Ángeles Moreno. Presidenta Municipal Constitucional de Actopan, estuvo acompañada por regidores, invitados especiales y el jurado conformado por chefs originarios de este municipio. Al finalizar, hicieron entrega de los reconocimientos y premiación en efectivo para los ganadores, agradeciendo a todos los participantes, pues hacen que Actopan sea un atractivo gastronómico en todo el estado de Hidalgo. Hoy sábado 10, que es nuestro día de San Nicolás de Tolentino y que además vale la pena decir estamos enlazados con el comité parroquial de la iglesia estamos haciendo esto de manera conjunta tanto empresarios, hoteleros, todos estamos trabajando en este evento no es solamente de una persona o de un grupo de personas, sino muchos sectores de la población se han sumado a este evento tan importante. Y mañana domingo 11 de septiembre terminamos. En la noche estaríamos cerrando con Alejandro Pillo y el grupo Gel. De, los sí, de hecho la idea del Festival Internacional Agustino surge, también no es una idea original nuestra, sino nosotros la retomamos del fundador de la Casa de la Cultura, de Actopan. El proyecto que eh, Actopan por el Convento y por todas las tradiciones tendríamos la capacidad de ser estar al tamaño y a la altura de un festival cervantino, por eso es que se planteó el Festival Agustino con todos los elementos de nuestro momento y de todo lo que tenemos alrededor. Nosotros lo que hicimos es retomar esa idea que nos parece muy importante y crear con esto, eh, queremos apostarle a eh, ser la capital cultural de Hidalgo que todo el año tengamos algo. De hecho, antes de anunciar lo de hoy, cada semana y cada mes tenemos actividades artísticas y culturales de, proyectadas desde la Casa de la Cultura, desde la Biblioteca de Actupa y eh, vamos a las comunidades con talleres. Tenemos aquí en el centro también diferentes actividades artísticas y sobre esa base estamos posicionando también... Eh, y eh, festivales de, de mayor envergadura pues para que podamos, esperamos así lograrlo ser la capital cultural de Irán Se ha organizado ¿no? este primer concurso de Shimbó en la de El Shimbó es conocido nativo con la marca ¿sí? de las tierras hidalguenses de Atopan, con origen de y cuyo significado de la palabra es peca de malay el chimbo es preparado en los mismos hornos de la barbacoa con un proceso similar, un sabor peculiar y un olor exquisito que te incita a probarlo, aunque este proceso de cocción es hispánico el chimbo tiene apenas unas fantasías porque se ha creado aquí en se a la una, una panidal a las dos la barbacoa, y a las tres a las y a las tres El compuesto de y pollo, y la compuesto de macilla, y y la Corte. de la ciudad, Matajada, salsa verde y salsa roja, acompañado Hasta de un delicioso pulque, pulque natural, con salsa de chiles, salsa Ese Es el chivo del siglo, corazón de maguey original, cerquitos, chivo, bien preparadito, jugoso, pollo criollo, pollo fresco, pollo fresco. Hoy chingo, y el... Verde y roca. Mi nombre es Ryan Rodríguez García. Yo vengo a presentarles lo que es el chimbó tradicional de la tierra de Actopan Hidalgo. El chimbó está constituido por eh, lo que es pollo, nopales y cueritos de cerdo, eh, envuelto en penca de maguey. El chimbó viene del origen Ñañú, que significa. Eh, carne adentro de la penca. El chimbó este, lleva ya muchos años de que se creó aquí en Actopan. Eh, los primeros creadores de aquí de Actopan fueron, uno de ellos fue mi bisabuelo y mi abuelo, Chava García Vadillo. Eh, el chimbó es, es cocinado con, con leña de mezquite, en horno de tierra, con, con ladrillos. ¿Qué tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo tarda en cocerse este platillo? Exactamente, más o menos de, unos, de unas 6 a 8 horas. 6 a 8 horas. ¿Qué, qué, qué más, ¿Con qué lo aderezas? ¿Qué más le pones? Eh, se adereza con chile guajillo. Eh, lleva algunas especies como es el comino, eh, agua, cebolla. Y Muy bien, pues esta fue la mesa número 2 de exposiciones. Reyan García Vadillo, Chimbó, Reyan García. Entonces, Muy bien. Casi, casi viajamos a la mesa número 3, a los jurados. El chimbo Ustedes aquí una la vez que nosotros damos esta dedicación de nuestro platillo tan tradicional, tan emblemático y bueno, tenemos lo que es las raíces y la cultura, que es lo principal en el mundo y lo principal en nuestra nueva era. Siempre hay que estar conscientes de dónde venimos, a dónde vamos, qué somos nosotros. nada más. Este Sí, sí, sí. Claro que sí, no me Las salsas consisten eh, bueno, es una receta especial, una receta pues, de casa, una receta muy buena por favor, muy única en su, en su paladar, lo pueden degustar, pueden probar pío, pío. lo que es este, el pollito, el pollito es sabroso, es de rancho el pollo viene este, de rancho cada, cada día este, cada, cada fecha especial mi abuelo preparaba su jugo, cuando era el mismo año, algún cumpleaños este, algún evento para la casa para mis eh, hermanos, hermanas y él iba y buscaba caminando por el matorral caminando por el flor del valle de Mastical ¿verdad? y así está a ver, entonces, la, la venca de oro, tan bonita y tan chulo como lo es, todo tan largo, nuestras raíces, yo aquí, Bacanesco, aquí en no todos me conocen, turista, tal vez, es la primera este, situación en la que estamos de este lado, pero que en todo, suelto a la de de este... Simular platillo alto. Vamos a escuchar la explicación del proceso de este chimbo. Antes de todos, bienvenidos, muy buenas. Antes de todo, bienvenidos, muy buenas Aquí está una breve explicación de lo que dice el chimbo. Chimbo quiere decir penca de maguey o corazón de maguey. Igual, este es el original chimbo. Como se, inició, como se inició desde un principio cuando llevaba solamente a los padres, cueros especies y después se adoptó el nombre de Jimbo, el pollo el peca relleno con los padres y fritos igual, llevaban más eh, eh, eh, eh, eh, hierbas aromáticas ¿Mm? como ustedes pueden ver alguien eh, se acompaña en el, salsa verde, salsa roja salsa roja patasado con muchos de el poñamitos se prepara de 15 a 20 maneras diferentes porque tenemos que ir igual de igual manera hay simbó de carnero, simbó milco simbó de comer con el como pueden apreciar este es un conejo igual con a Tenemos el conejo de carnero, y de pero también colaboramos de conejo, de carnero y de Como iniciamos, estoy hablando más o menos de 75 ¿Sí? años. Desde, así se inició el, el original, original Chipot. Después se adoptó el nombre, hoy en Perca, supendiendo el conejo de Mopale y se le cambió el nombre. Como todo, tiene que... Pueden, ahora sí que vamos a los Hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola. Buenas tardes, a todos ustedes. Sean bienvenidos. Nosotros somos Barbacoa y Chimbó, señora Leo, de la familia Santiago Mejía. Y venimos orgullosamente representando a la cuna de la Barbacoa y el Chimbó, la comunidad de Dajedí, aquí en Actor Pan Hidalgo. Nosotros por muchos años la comunidad de Tajidí ha elaborado barbacoa y chimbo. Eh, en este día eh, les queremos presentar el tradicional chimbo de pollo. Chimbo, ya muchos mencionaron qué significa, pero en realidad chimbo significa chimbo, blan, eh, peca, bo, blanco. Entonces, chimbo significa peca blanca, no significa corazón de maguey. Shimbó significa penca blanca la única penca blanca que hay en el maguey es la penca del corazón entonces eh, elaboramos nosotros en el restaurante Shimbó de pollo pollo con chamorro, pollo con tortilla, pollo con carnero cueritos y nopales eh, se elabora con el pollo escudo completamente eh, la salsa es cruda de guajillo, cebolla, ajo y algunas especies secretas en eh, el lado de los cueritos y nopales se ocupa eh, materia prima local se ocupan los nopales de aquí de, de, de, de, de, de, de, de Rincón de Acopan Hidalgo entonces eh, estamos fomentando también la economía de, de nuestro municipio que no, se coce todo, todo se coloca en crudo, la penca cruda y la cosemos en un horno de, en un horno de leña o piedra a 400 grados centígrados. Ese es el secreto del cocimiento. Venga con el chivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues, los de del jurado sean ustedes bienvenidos a Menutzi, tierra, tierra de bondad, de los acropenses, tierra con sabor. Les vamos a dar a conocer lo que es el chimbo tradicional a través de tres generaciones de nuestra familia, la familia García, bienvenidos a la factor Shimbo con Chico, esta es su casa. Shimbo, ¿qué significa Shimbo? Chi significa cáscara, cáscara o penca de maguey. Bo significa el quiota o corazón de maguey. Y ese es el significado de la palabra chivo. Otra vez, de lo que es el animal criollo, criollo criado en casa, de aproximadamente cuatro meses. Tenemos que separarlo de las demás crías para que ese, esa cocción y ese sabor no pierda cuando se cruza el animal con las gallinas. Hacemos una separación. El secreto es guajillo y el secreto de la familia, que es de nuestra mamá, de tres generaciones. Levantamos la parte del chapelo o cáscara, de esta parte del corazón, e introducimos lo que es el pollo, crudo, cueritos, y utilizamos el mismo producto del maguey, que es el chapel para poder hacer el amarre, y en ese momento, ahora sí, cubrimos el pollo y lo metemos a la cocción de 5 a 8 horas ¿Qué utilizamos a flor de tierra flor de tierra, con leña de mezquita se realiza lo mismo a molienda a través de montajete y tejolón lleva un proceso también en la salsa le damos una cocción a los chiles de aproximadamente entre 5 y 10 minutos a fuego lento, quemado y más. sean bienvenidos muchísimas gracias el, el tradicional de apoyo con los y palitos. Es, soy la segunda generación de, trabajando el chimbó. Es un chimbó criado en un horno de tierra, eh, calentando el, el horno con leña de mezquite, venga de maguey. Toda la materia prima es de la región: desde el pollo, el, el chamorro, el cuarito, los nopales. Me gusta, ¿no? Me prueba Traemos una, traemos una salsa de chaponobre de la región eh, hecha con morita y... chenicuelas Pues, a la parte son poquito 6 horas, por favor hay una cantidad grande que se puede incluir 12 horas también cocido para que quede pues si se va bien fácil Estamos en la última mesa de exposición de Sharon Yaquelin Cortés Mejía y le vamos a pedir que nos explique el proceso de su chipón. Hola, buenas tardes, mi presento soy Sharon Yaquelin, tengo 26 años, orgullosamente actupense. Este soy la tercera generación de mi familia este, preparando chipón y el día de hoy les presento mi chipón tradicional que es pollo, fresco no males tiernos cueritos de puerco de puerco fresco está bañado ya... vamos, vamos. Sofía Nava. Muy bien, ahí está la foto con los, con, los, con los, la foto por favor, Sharon. El segundo lugar en esta tarde es para el expositor número 9, José Carlos Cortés Lugo, el moreno, el moreno de Actopan. El segundo lugar de este concurso y entrega el secretario general municipal, Juan Manuel Pacheco Cruz. el maestro Sergio Rodríguez y la presidenta municipal de Actopa